¿Está funcionando? Sí. Bueno, eh, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer a la ACP, al doctor Lloreda, Carolina, Natalia, por haberme invitado y en cabeza mía, obviamente, a Mujeres Hoy Langas a participar en este conversatorio. Un saludo a mis compañeras que estamos acá y a todos los presentes que, como decía Alejandro, aguantaron todavía hasta esta hora. Bueno, nuestro tema es inclusión social. Y es un tema súper relevante dentro del capítulo grande que tenemos y que se llama sostenibilidad. Eh, porque siempre que uno piensa en una sociedad incluyente, y hablo simplemente desde el imaginario, lo que uno espera es que todos los actores de la sociedad tengan acceso y tengan derecho a las mismas oportunidades. Pero desafortunadamente eso no pasa, lo que pasa es todo lo contrario, que encontramos eh, desigualdades, inequidades, y poblaciones vulnerables, y eso particularmente en las áreas donde están las compañías de este sector de hidrocarburos. Entonces, estas compañías se vuelven súper importantes y vamos a hablar hoy precisamente de los aportes que hace este sector para cerrar las brechas y para lograr inclusión. Bueno, quisiera empezar entonces con una pregunta para todas eh, que es muy muy importante conocer desde su perspectiva y desde la experiencia de cada una, qué es inclusión social y cuáles son esos elementos importantes de manejar, porque cada una aquí tiene una experiencia diferente, un día a día diferente, entonces quisiera que nos contaran desde cada visión qué es lo que es este tema de inclusión social. Eh, Mabel, si quieres tomar la bueno, palabra. Muchas, muchas gracias. Eh, Sí, tal cual es un gusto estar aquí y ver todavía a personas sentadas esperando a aquellos que vamos a, a cerrar el evento. De verdad que muchas gracias a Carolina, al doctor Lloreda por esta invitación y una corrección de título, ex negociadora del proceso con el ELN, ya no estamos allí. Pero bueno, yo, yo creo que es muy importante y aplaudo este este encuentro de la mano de los hechos de sostenibilidad y especialmente cuando abordamos la inclusión, porque yo identifico la inclusión social como ese proceso para mejorar las habilidades, las oportunidades y la dignidad de las personas que por sus identidades no pueden acceder a proyectos de desarrollo o incluso algunas áreas empresariales. Eh, creo que la inclusión es súper importante en un país tan diverso como el nuestro, yo creo que eso hace parte también, y lo he dicho en otros escenarios, porque soy pues, una mujer que cree muchísimo en la política de empresarial, eh, eh, creo que es necesario que nos pensemos el mundo como desde las empresas para el cambio social y yo creo que incluso las empresas pudieran acabar con la discriminación. Yo soy una convencida, si todos fuésemos conscientes, incluso las personas de recursos humanos y los líderes empresariales, de eh, la responsabilidad que tenemos en entornos diversos de que la inclusión sea efectiva yo creo que nosotros podríamos acabar con la discriminación si entendemos que los seres humanos pasamos la mitad del tiempo en un trabajo en las oficinas cuando trabajamos con gente diversa y salimos de allí y vemos un mundo diverso podemos entender mucho mejor la edad y cuando preguntabas desde la inclusión social cómo la vemos, cómo se puede transformar yo creo que establecí como tres niveles, hay que aprender a aceptar que somos diferentes, pero de verdad, somos distintos, porque nos cuesta tanto asumirlo. Hay que quitarnos las gafas de los prejuicios, yo creo que, yo pienso que ese otro me parece, su discapacidad me sorprende o esa discapacidad no la entiendo, entonces la bloqueo. Y lo tercero, creo que la gestión de la inclusión no debe en el tema empresarial pasar solo por el área de recursos humanos, sino que debe ser una decisión de la política empresarial. Para resumirlo, yo he dicho, y perdón la simpleza de este ejemplo, es la diversidad es que nos inviten a todos a la fiesta. Así es. La equidad es que nos den a todos torta, pero la inclusión es que nos saquen a bailar, si no, no tiene sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Jenny, cuéntanos. Buenas tardes para todos. ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, eh, más que dar un concepto de inclusión social, yo quiero dar un ejemplo. Nosotras somos 24 mujeres que en este momento estamos en campo. Somos un grupo totalmente heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay chicas desde los 18 años hasta los 54 años, mujeres que estamos eh, tratando de poner la cara por el resto de las mujeres, demostrar que podemos hacer eh, trabajos donde eh, la industria ha sido particularmente más de hombres y hemos querido mostrar que sí podemos y sí que podemos estar aquí. Frontera nos ha dado una gran oportunidad capacitándonos empoderándonos, dándonos esas herramientas y utilizando, ayud, enseñándonos a utilizar esas herramientas para poder eh, demostrar que podemos en una industria de hidrocarburos y que podemos aportar a la sociedad. Las mujeres también podemos, eh, somos diversas, somos un grupo… Eh, que podemos enseñar también a los hombres a tratar más con mujeres y continuar con el, cerrando estas brechas sociales que tanto queremos terminar. Sí, muy importante eso que estás diciendo, porque al final el tema aquí precisamente es que todos tenemos derechos, no solamente, digamos, los hombres como siempre o esto. Y en este momento, pues no para meternos en un lado o en el otro, sino que al final las oportunidades no deben eh, reflejar ni la condición, ni eh, el, el origen, ni la religión, tampoco el tema político absolutamente nada de eso, sino que todos eh, tengamos oportunidades. Y en, esta, en este sector particularmente pues, ha habido una influencia muy grande de la parte masculina, como nos lo mostraban también un poquito las estadísticas de copetrol que se generalizan a toda la industria entonces muchísimas gracias por esa experiencia en la que ahorita vamos a profundizar y Catalina te cedo la palabra vale, bueno eh, inicialmente darle las gracias a la ACP por organizar este evento por convocarnos y darnos un espacio para reflexionar sobre los diferentes temas que tenemos que trabajar en la sostenibilidad eh, nosotros nosotros eh, en Tecpetrol siempre hemos pensado que la inclusión es básicamente un ejercicio de reconocimiento eh, a las otras personas que están con nosotros en la operación. Tenemos allí un reconocimiento pleno de que hay indígenas, mujeres, campesinos, que hay, tenemos allí muchas diferencias en, el, en, en la educación que ha tenido cada uno de ellos o la cultura. Eh, operamos en Puerto Gaitán, en un lugar donde hay una cultura muy fuerte de machismo que digamos ese, ese, ese reconocer a cada uno de esos actores nos hace sentarnos a pensar cómo trabajar con ellos todas las brechas, las dificultades y tratar de equiparar lo que más se pueda el trabajo con ellos. Entonces, básicamente nuestro proceso con la inclusión social ha sido este trabajo y mucho de lo que hacemos eh, está relacionado en consulta previa, en mucho diálogo con la comunidad, en programas eh, con, con un enfoque de género. Entonces, cada una digamos, de esas poblaciones a las que reconocemos o vemos ahí en nuestro entorno, eh, no solamente es que están allí reconocidas, sino que eh, nos ponemos todo el tiempo a trabajar en cómo interactuar con ellos, cómo dialogar, cómo entender que hay brechas que tienen tienen que eh, superarse para poder tener un diálogo completo, complejo, transparente, como lo han hablado los demás conferencistas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Neila, cuéntanos de última. Hola. No, vale. Hola, un grato saludo putumayense para cada una de ustedes y de ustedes como tal. Bueno, la inclusión social viene siendo ese respeto genuino, sensible y empático por por las diferencias. También cuando nos movemos o nos desplazamos de nuestra zona de confort y, nos, y tenemos la capacidad, por ejemplo, nosotros que estamos en ocasiones en zonas urbanas, podemos desplazar, desplazarnos a zonas rurales y ayudar a mejorar la calidad de vida o brindar alternativas diferentes a estas mujeres y a estos hombres que están en zonas de difícil en De manera puntual, creo que es generar ese grado de empatía ligera, diversa y fresca por el prójimo y por ese bien común y colectivo. Bueno, muchas gracias. Vamos ahorita a profundizar un poquito en esa experiencia de cada una que me parece súper, me ha dicho, muchísimo valor, porque cada una tiene, digamos, algo que contar en uno de los aspectos de, de esta inclusión. Eh, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, pues básicamente que globalmente, pues, lo que se busca precisamente es, digamos, el mejoramiento, la, la disminución de las, eh, de las desigualdades y que todo el mundo participe, una cosa pues muy global. Pero en Colombia nos pasa una cosa particular que creo que no tienen en los otros eh, países y es el conflicto armado. Entonces, es un tema que se nos vuelve un reto como colombianos ver qué hacemos en la parte de inclusión en esos territorios precisamente donde siempre ha habido conflicto. Mabel, cuéntanos… Desde esa perspectiva que tú has manejado, ¿cuál crees que es el sector del papel, del, de, pues, de la parte privada, particularmente pues, el sector de hidrocarburos que está aquí, para hacer realmente un tema de inclusión en esas zonas tan conflictivas? Hola, yo creo que la paz pasa por el sector de hidrocarburos y yo creo que ese es un tema que no lo ha asumido adecuadamente el sector. Eh, si pusiéramos un mapa y evidenciamos cuáles son los puntos calientes del conflicto, uno podría identificar que en la zona de periferia, pues están las zonas más vulnerables en la conflictividad colombiana y el sector de hidrocarburos también está allí. Pero además es motor de desarrollo en el país, entonces tiene que, hacer, tiene que ser un sector relevante en cualquier proceso o en cualquier conversación sobre paz. Y yo debo reconocer, yo, yo fui vicepresidenta de Asuntos Corporativos de, de Sierra Col, conozco el sector, hice un curso express de petróleo para no petroleros, o sea que entiendo más o menos los términos. Y ese es el chiste de, de, de lo que voy a decir. Y, y lo que uno identifica realmente es que el sector se ha quedado durante mucho tiempo como quieto y asustado frente a lo que pasa a su alrededor. Y este punto de quiebre de lo que está viviendo el sector lo llama a tomar acción, a conversar, a generar eh, eh, espacios de diálogo entre la población, entre el Estado y entre el sector privado. Y lo digo de una manera, eh, con conocimiento de causa, no solamente pensando sobre los proyectos en esta relación bastante utilitarista y transaccional en que se ha convertido el sector de hidrocarburos con las con las comunidades, sino realmente generar conversaciones sobre proyectos de vida en regiones diversas, porque la raíz de los conflictos viene de las inequidades. Y si uno en paralelo observa lo que está pasando, donde está el sector de hidrocarburos y la conflictividad, uno se da cuenta que pues, donde no hay un Estado fuerte, donde no hay una institucionalidad robusta, lo que pasa es que los discursos extremistas se pues, encuentran allí eco y lo estamos evidenciando con los ataques y con pues, los señalamientos, pero sobre todo con las amenazas al sector de hidrocarburos, estoy hablando en el ámbito de la violencia. ¿Qué hay para hacer? Yo creo que todo. Yo creo que el sector debería, y lo viene haciendo, hemos estado, les cuento con el Comité Mineo estableciendo unas conversaciones muy interesantes sobre el rol del sector mineoenergético en la paz, porque la paz es un derecho, es un deber de todos los colombianos, y no le pertenece a ningún gobierno, lo que pasa es que se ha politizado. Y si desde allí, quitando los antagonismos a favor o en contra del sector de hidrocarburos, se le entiende al sector de hidrocarburos como un generador de desarrollo humano, pues yo creo que se puede generar una conversación pues muy interesante, menos transaccional de lo que ha sucedido hasta, hasta ahora. En el proceso de paz con el ELN, eh, el tema de los hidrocarburos es transversal, y yo lo he dicho en otros escenarios, el sector se tiene que preparar para esa conversación. Mi pregunta es, ¿lo está? Tengo, tengo algunas dudas, algunas como puntuales, eh, como puntuales razones además en las regiones para ser constructores de paz. Yo creo que entre los cambios que el sector debería hacer es apoyar y financiar programas de fortalecimiento institucional. Si usted no tiene un par con el cual hablar sea robusto, es muy difícil generar conversación. Y eso pasa en los sectores en donde está el sector de hidrocarburos, que pasan los gobernadores, que hay un poco de sometimiento de la población y también de las clases políticas. Y desde allí contarle al país desde la transparencia y desde la rendición de cuentas, que no es solo un asunto de entregar la plata y generar empleo, sino que están comprometidos. Profundizar en el esquema público-privado para el desarrollo y provisión de servicios. Yo sé que se hace, que el sector lo viene haciendo, pero hay que ser un poco más agresivos y contarlo. Y es una buena alternativa. Y yo también creo que hay que bajar la conflictividad social y el sector, cuando le aporta la paz, le aporta también como economías que no dependan solo del petróleo. Y el sector debería comprometerse en eso o con eso en las regiones. Y eso pues genera un poco, le quita la carga al sector de hidrocarburos de ser casi estado donde nunca ha existido. Y es ayudar a centros de formación tratar de trabajar en becas de investigación para diversificar las economías en donde se encuentra y eso creo yo baja un poco la conflictividad social frente al sector de hidrocarburos. Bueno, estuvimos viendo, digamos, algunas experiencias en, en diferentes regiones, tal vez en esas zonas de conflicto es un poco más complicado, pero definitivamente buscar que las comunidades no dependan del petróleo es un tema fundamental. Eh, Jenny, yo quisiera ahora hablar contigo y que nos contaras un poquito más cuál es esa iniciativa eh, en la, de la que nos estabas hablando, un poquito más de detalle para que todo el mundo sepa en qué consiste y cuál es como el impacto que ha generado en tu vida, en la comunidad. Aquí estamos hablando básicamente que es que el empleo formal ayuda a salir de la, de la pobreza y entonces el impacto que va a tener en, eh, en la región, en la vida de las personas es muy grande. Entonces, si nos cuentas esa experiencia y nos das tu opinión sobre, sobre el impacto de, del programa y de los que generan compañías como Frontera, pues sería muy chévere. Claro, sí. Eh, nosotros llevamos un proceso más o menos de dos años, ahorita en junio cumplimos dos años, desde que nos inscribimos. Como dato curioso, nos inscribimos aproximadamente 1.056 mujeres, o sea que sí, Queremos estar aquí, sí que queremos y estamos buscando las oportunidades para capacitarnos. Pasamos por una serie de filtros, eh, más o menos quedamos unas 60 mujeres, donde presentamos unos proyectos con unas mentorías que nos ofrece Frontera. De allí saltamos a un filtro de 30 mujeres, 30 mujeres que iniciamos en un aula de clase y pues, eh, lastimosamente, pues ahorita quedamos 24 luego hicieron otro filtro y hay otras 24 que están en un aula de clase en este momento y pues nosotras que vuelvo y repito, estamos en campo eh, estamos en Kifa estamos en Cajúa y estamos en CP6 estamos haciendo prácticas allí junto a los operadores que han sido capacitados igual que nosotras nosotras hemos estado capacitados por la fundación Core Woman y eh, que nos han hecho empoderarnos ¿sí? porque no es fácil venir de una casa muchas somos amas de casa y salir a, una, a trabajar a una industria estar aquí que es difícil estar entre tantas personas eh, todo esto lo ha hecho Frontera y nos ha dado esta oportunidad de estar ahí y ahorita, por ejemplo, nosotras las 24 que quedamos, que estamos en campo, vamos a culminar las prácticas para julio. Entonces, hemos adquirido una serie de capacitación, de conocimiento, de formación técnica, porque nosotras la idea es que nos graduamos más o menos para fe, eh, mediados de agosto como técnicas en producción, eh, y la invitación yo creo aquí en este momento es a las otras operadoras, a las contratistas, que a partir de, de ese momento vamos a ver 24 mujeres que estamos dispuestas a vincularnos a la empresa laboral. Bueno, oigan pues, ¿Sí? eso es importantísimo, que todos participen. Claro, sí, señora. Entonces, eh, pues no, el impacto es eh, grandísimo, porque no es solamente personal, también es eh, a nuestras familias. Tenemos como el empleo laboral, el empleo formal, disculpen. Nos, nos da una serie de beneficios tales como el régimen social el de, de salud, ¿sí? nos aporta una ayuda para poder ahorrar, para poder ayudarle a la, a la economía de nuestro municipio, porque pues nosotras todas vivimos ahí en el municipio de Puerto Gaitán y pues donde uno trabaja, uno vive, uno come y uno gasta. Entonces, esta es la oportunidad pues, para que. Eh, también nos vinculemos y la invitación nuevamente al resto de las compañías para que se vinculen y pongamos un granito de arena más para que podamos continuar con este proceso. Bueno, muy bien. Catalina, tú eres precisamente parte de, de Petrol, una compañía que está por ahí, por esa zona, seguramente nos puedas ayudar después. Pero por ahora cuéntanos un poquito de esas prácticas, de esas políticas y programas que tienen ustedes como empresa para aportar en este tema de inclusión y sobre todo que también tiene algo de impacto en lo que es la cadena productiva de las regiones donde están. Sí, bueno, eh, en Tecpetrol tenemos varios eh, programas en los que, digamos, el tema de, del cambio o el, o el cierre de brechas es muy importante. Tecpetrol viene de un grupo industrial eh, que en el que el concepto de las capacidades técnicas de la gente son muy importantes. Y viene de un grupo industrial argentino, donde en Argentina los técnicos son personas muy valoradas en, la, en, en, en el país, eh, por las empresas, en fin. Acá tenemos el beneficio y tenemos una gran eh, posibilidad de desarrollar eso, porque el SENA es un instituto que le favorece muchísimo a la gente, le da la posibilidad de hacer un técnico, un técnico, un tecnólogo, Jenny es ejemplo de eso, porque estudiaste en el SENA de Puerto Gaitán, ¿verdad? Sí, sí nosotras estamos estudiando en el SENA, pero ahí sí me gustaría hacer un apunte y es que no es lo mismo uno ir y estudiar en el SENA, ir a aplicar al SENA Ajá. que de pronto tener el apoyo de una compañía claro. y, sí, claro. que, entonces ahí, ahí va el, el tema como somos ese, este grupo industrial tenemos dos proyectos que son, muy, que son muy claves y estamos desarrollando en Puerto Gaitán justamente, uno es el fortalecimiento del SENA para Técnicos también de producción o para técnicos en metal mecánica. Y el otro es en nuestras áreas de operación: tenemos un proyecto que se llama, un programa que se llama Extra Clase Roberto Roca, que es un proyecto para darles a los niños unas horas en contraturno cuando terminan la escuela. Van los niños, allí hacemos unas pruebas de ingreso, unas pruebas de salida y los niños que venían con muchísimas dificultades de la pandemia, tienen docentes, les ayudan a fortalecer todo el tema de lenguaje, matemáticas y tienen una metodología para STEM o de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y ha sido un proyecto hermoso que desarrollamos en Puerto Triunfo y en Cuernavaca. La verdad es, es un proyecto que cambia mucho la, la oportunidad de los niños para mejorar la brecha que tienen con la educación y mucho más desde la pandemia. Entonces, no solo estos dos programas, sino otros que desarrollamos con la comunidad son muy claves y también tenemos allí uno que es una beca, para ciencias, ingeniería y, y matemáticas. Entonces, tenemos un enfoque muy dado hacia eso. Bueno, muchas gracias. Ahorita comentaremos un poco con Mabel ese, ese temita que dejaste precisamente, de cómo vamos a hacer para articular todas las diferentes iniciativas. Bueno, Neila, finalmente, cuéntanos, eh, digamos, esta parte tuya de este emprendimiento y… ¿Qué nos puedes decir precisamente como del soporte y la participación del sector eh, apoyando esos emprendimientos locales? Bueno, te cuento. Mirachusca nació en el 2011 como mi proyecto de vida y se ha vuelto un proceso bonito y dinamizador del territorio, ya que creamos la red de mujeres recolectoras de semillas y fibras naturales ubicadas en el Amazonía y el Pacífico colombiano. ¿Con qué fin? Llevar a los diferentes escenarios prendas de vestir, turbantes, pañoletas y biojoyas que brindan una experiencia de inmersión en la riqueza biodiversa de estas dos regiones. Cuando adquieres una prenda de chusca, además de que luzcas chusca, te permite ser parte de esa conexión de sensibilidades, de emociones y ser parte de esa dinámica de, hey, estoy siendo parte de la solución en un territorio bonito, un territorio que siente, un territorio que decidió empoderarse y cambiar desde su quehacer. Eh, con Chusca, en, en el 2021 participamos en una convocatoria étnica de Gran Tierra y obtuvimos el primer lugar, lo cual fue muy lindo. Sin embargo, es como uno dice, o sea, si no hubiese sido una convocatoria étnica, nosotras como comunidades negras o afrodescendientes, si hubiésemos pasado... Entonces, ¿hasta qué punto uno dice las empresas de hidrocarburos están comprometidas con apoyar los sectores diferentes al de ustedes? Deseo haberme hecho entender que son las empresas de hidrocarburos. Entonces, en los territorios hay mucha dinámica, hay muchas empresas fuertes, como lo decía aquí Mabel, y es como literal existe un compromiso de ustedes Querer apoyarnos, apoyar a las empresas que estamos generando procesos de trazabilidad, de gran impacto y sostenibilidad en nuestros territorios. Que no sea algo transitorio, como se dice con el proceso de las energías limpias, sino que, que en el uno quede muy agradecido que ustedes hayan llegado a los espacios, a las regiones y que de pronto el tema de vamos a hacer una compensación económica a esta comunidad que nos permitió el ingreso se vuelva en algo rentable, perdurable y sostenible en el tiempo, que uno sea el, el aliado y sea el superamigo de ustedes por llegar a nuestros territorios. Que seamos los que nos damos la mano siempre, que estemos felices y que seamos los que pidamos que ustedes lleguen al territorio y que nos sienta uno como que, ok, vienen las petroleras, fantástico, pero con las petroleras también llegan otros problemas para los territorios y las comunidades. Entonces, desde esa área sí, gracias a Gran Tierra, pues por ese, eh, la oportunidad de las convocatorias que lanzan, sin embargo también, y en este caso hablo de Gran Tierra, y, pero va dirigido a todas las petroleras, aclaro, porque es la que tiene incidencia en nuestro territorio, Gran Tierra y Amerisur, somos del Putumayo. Entonces qué pena de pronto me extiendo un poco, pero es esto, o sea, ¿cómo, cómo nosotras de mujeres que estamos presentes en este espacio y yo represento a una comunidad putumayense en estos momentos, hacemos ese eco, ese eco bonito de enaltecer y llevar propuestas a los diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales y decir que son ustedes, las empresas que dinamizan parte de nuestra economía nacional, las que nos están apoyando y que están apostando a gran escala para que nosotros en los territorios tengamos una mejor calidad de vida, que sea perdurable y que se vea reflejada en otros escenarios. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, cuando uno oye hablar de la uno regresa un poquito a la presentación que estábamos haciendo ayer, o que se hizo sobre regalías. Y... Creo que, que, que sería importante de todas maneras que todas las compañías que están aquí tengan en cuenta que de pronto eh, no es solo que los recursos eh, no estén, ahí están, están en regalías, las tienen en todas las regiones, pero no saben cómo de pronto llegar hasta allá o son proyectos muy pequeños para que apliquen. Entonces, hacer un poquito de cultura eh, para que precisamente ellos puedan aprovechar esas oportunidades. Se nos va a acabar el tiempo, entonces yo solo quisiera terminar con una pregunta que no puede ser para todos, sino pues la que me quiera contestar es, una compañía no puede llegar simplemente y solucionar todos los problemas de inclusión, entonces, ¿cuál sería como ese reto y esas oportunidades para trabajar conjuntamente entre sectores, tanto lo público como privado, y lograr realmente una satisfacción más grande en temas de inclusión, porque no la ve uno tampoco, como tú dices, y las compañías trabajan, hacen, tienen programas, y sin embargo pues no se siente, eh, digamos, eso mismo o en, en las comunidades. ¿Qué pudiéramos sugerir? ¿Cuál sería ese reto y esa oportunidad de los diferentes sectores? Eh, pues yo creo que el principal reto es no solo quedarnos con la punta del iceberg cuando vemos los temas de diversidad, de equidad y sobre todo de inclusión. Y eso significa, y yo pues digamos he trabajado mucho las agendas femeninas, que las mujeres estamos listas en un... Sector eh, muy masculinizado, un sector que tradicionalmente ha sido de hombres y lo están demostrando en diferentes espacios pero hay que ir más allá, hay que pensar en otras diversidades, hay que pensar en población LGTBI, hay que pensar en comunidades en situación de discapacidad, y yo creo que eso sería un poquito más disruptivo que solo decir vamos a traer a tantas mujeres, y esas tantas mujeres además no solamente es para la foto, sino que ayudarlas o invitarlas, no ayudarlas, invitarlas a que sean tomadoras de decisión. El reto también es cacarear. Yo siento que al sector le falta más contar todo lo que viene haciendo y es digamos como… Eh, una realidad que ha acompañado al sector de hidrocarburos durante mucho tiempo y creo que en esta coyuntura el sector también tiene que hablar de esto que estamos abordando el día de hoy, es menos negocio, ¿sí? son generadores de riqueza, ya lo sabemos, más hechos de sostenibilidad. Hay que cacarear lo que hacen con las comunidades, hay que decir lo que hacen en inclusión, cómo se ha transformado el sector, yo creo que eso le hace falta… A, al sector de hidrocarburos para, para que el país como, despier, como que despierte frente a las realidades que están ustedes desarrollando y los compromisos con las comunidades. Y lo último es, no solo desde la ética y la moral, hablar de inclusión es adecuado. Sí, es rentable, sí, de acuerdo. Es innovador, sí, las empresas diversas y equitativas son, e incluyentes son rentables, pero es un asunto de ética en un país tan convulso y tan difícil, es una, un asunto moral y sobre todo... Y yo estoy segura de eso, es ser agentes de cambio social. Yo creo que el sector debe comprometerse desde allí, lo ha hecho, tal vez no lo ha contado, no ha tenido una narrativa clara suficiente, eh, pero creo que es muy importante que las comunidades, como que estamos en un momento en donde las comunidades son las que tienen que hablar. Y este es el instante donde ellas, a través de estos programas, deberían hacerlo un poco el negocio, como dicen ustedes, pasar a un segundo plano y que sean las comunidades que hablen realmente sobre hechos de sostenibilidad. Oh, perfecto, ¿vas a decir algo? Sí, yo, yo creo que eh, esta pregunta es una pregunta chévere, eh, porque pienso que las operadoras, si sí, muchas veces hemos sentido mucho temor de, de mostrar lo que hacemos, eh, somos un poco, como te digo, estamos siempre un poquito a la defensiva, tenemos miedo, digamos, de, de contar lo que hacemos. Y, y muchas veces esto, o sea, muchas veces genera orgullo cosas que hacemos, ¿sí? Pero no las sabemos contar. Y unas, algunas cosas que también creo que, que son muy claves de la pregunta de Sandra es, a ver. Hay muchas cosas que hacer entre las instituciones, las empresas, las comunidades trabajando juntos para pensar el desarrollo. Y el desarrollo eh, lo podemos pensar juntos. En Puerto Gaitán tenemos un trabajo muy bonito entre todas las operadoras, las, todas las privadas, Ecopetrol y el trabajo de la CP es un trabajo súper cotidiano, nos hablamos muchísimo y trabajamos muchísimo articulados, y son cosas que, y bueno, estamos haciendo cosas que luego me imagino que un día los podremos mostrar y decir, mire, nos unimos, y nos unimos para hacer cosas importantes con la gobernación, con la alcaldía y con la comunidad, entonces creo que… Ahí hay un potencial enorme y yo también pienso que un potencial enorme que tiene la industria de hidrocarburos es que es una pieza clave en el territorio. Todos los días hablamos con la comunidad, todos los días hay alguien, un social o hay alguien que está en el territorio entendiendo las necesidades de la comunidad que es muy difícil que la, el Gobierno Nacional o, o, u otros gobiernos puedan llegar tan pronto como nosotros llegamos. Entonces, creo que ahí hay un potencial también enorme. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Aquí pudiéramos durar mucho más, pero quisiera cerrar con dos cositas. Uno, seguramente si trabajamos unidos vayamos a lograr mejores impactos que trabajando individualmente. Y como tú decías, lo otro es tengamos en cuenta que la inclusión social tiene correlación directa con el desarrollo económico. Entonces, cambiemos un poquito el discurso de lograr un desarrollo sostenible a un desarrollo inclusivo sostenible, que lo que quiere decir es precisamente que el beneficio que se logra a través del desarrollo lo reciben todos y no dejamos a nadie atrás. Muchísimas gracias por su participación y por habernos acompañado. gracias